Buenos días amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Aquí estamos, otra vez, Filosofía en Construcción, eh, con el querido Lucas Sens, en la, como yo siempre le digo, tercera temporada y ahora la entrega número 38. ¿Está de acuerdo usted? En ese número? Estoy de acuerdo, suscribo plenamente. <risa> ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Ahora volvimos, volvimos al, al estudio de grabación. Sí, sí, sí, sí. Es, es este. Es, entiendo que es más, es más cómodo. Este, y aparte uno, uno se acostumbra a esto, que venís enseguida, no hay que conectarse, que el uno que tenga un problema con internet, ni nada por el estilo. Claro, si yo la vez pasada no te veía, le hablaba y después me fijé y sí salía todo bien, pero cuando yo estaba grabando no aparecía mi tengo una pregunta, ¿por dónde vamos a recorrer? Veo que trajiste un libro, mostralo ahí en la, en ¿Sí? la, en la cámara, ahí está, acá está, ahí está, en esa. Ah, ahí después está. lo vas a mostrar en la tuya. Perfecto. Este, Exactamente. Traje traje un libro que es una recomendación, ¿no? eh, ya que aprovechando que hoy es 3 de junio y acá se... a ver, se sale a las calles, las mujeres salen a la calle a reclamar por sus derechos, es el Ni Una Menos, ¿no? las mujeres se manifiestan, obviamente por la vulneración que, que sufren, por los femicidios, por... Eh, bueno una larga cadena de, de desigualdades y de injusticias que, que reciben históricamente y que siguen recibiendo hoy y por eso alzan la voz y reclaman, ¿no? el Ni Una Menos que desde el 2015 está ocupando las calles, justamente en protesta por eh, los femicidios. Me pareció que era una buena oportunidad para traer una autora argentina, una filósofa argentina, que es María Luisa Femenías, que es una doctora en filosofía y una especialista en, en temas de, de género, de sexualidad, de feminismo, y de, de política y de ética, que trabaja en la Universidad de México, en la Universidad de La Plata, y bueno, en otras instituciones, que ha publicado una larga una larga cantidad de obras, y que les traía este librito justamente, bueno, librito, es no es tan librito, les puedo decir que tiene una buena cantidad de páginas, el número exacto como 440 casi, donde lo que va a ser, ¿no? como bien lo dice el título, que es muy claro, ellas lo pensaron antes y va a ser una recopilación biográfica e intelectual de filósofas, mujeres, que han sido normalmente excluidas por la memoria. ¿Cuál es la, la tesis de la autora? Básicamente, ¿no? Bueno, eh, algo que en lo que creo que cualquier estudio sobre la filosofía podría coincidir perfectamente, es que normalmente la historia de la filosofía ha sido la historia de las voces y los pensamientos de los varones. Esto básicamente por una cuestión, eh, a ver, claramente histórica y social. ¿no? Eh, sabemos que la filosofía, o hemos dicho que la filosofía nace en Grecia, ha atravesado sociedades eh, patriarcales, ¿no? basadas en en el machismo y en el sometimiento de la mujer, y la filosofía es uno más de esos lugares donde normalmente las mujeres han sido excluidas, y no solo las mujeres, sino también otras sexualidades, y que recién, de alguna manera, se puede reconstruir esa historia y empiezan a tener muchísima más fuerza eh, a partir del siglo XX. Claro. ¿no? Eh, pero hay una gran cantidad de mujeres que a lo largo de la historia de la filosofía han aportado, han pensado, han discutido, han debatido, obviamente y normalmente con varones, por supuesto, y que han reclamado su lugar en la historia. ¿no? Básicamente, acá el libro les, les comento y realmente yo lo, lo recomiendo mucho, me parece una excelente guía. Bueno, me volví sí, a mostrar lo ahí. Lo vuelvo la, a mostrar para que. A, ahí la tapa, que la se tapa se ve es bien inconfundible, clara. igual, es como. No sé si hay. Ahí está, perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Ellas, sí, sí. ellas lo pensaron antes. Uh -huh. eh, la tapa verde, y bueno, es, es muy claro. Tiene 18 capítulos donde justamente analiza distintas figuras de filósofas mujeres. ¿no? La primera, o por lo menos la con la que inicia el, el libro, es una filósofa eh, que se llama Hipatía, Hipatía de Alejandría, porque era brinda de Alejandría, ¿no? que ha cobrado como mucha importancia en los últimos años, porque incluso hay una película que se llama Ágora, que está dedicada a su figura. No, no es a ver, exactamente la primer filósofa en la historia, ¿no? eh, pero sí se puede decir que es la más importante y la más influyente y de alguna manera la que tiene como mayor estatus de la antigüedad. Y estamos hablando de una mujer que eh, pensó y vivió hacia el siglo IV después de Cristo. Ah. Y imagínate que nosotros hemos hablado que la filosofía nace por ponerle una fecha, aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. O sea, fíjense ¿no? la, la cantidad de, de siglos, para que parezca quizás una figura que puede tener tanta importancia como lo, los grandes filósofos. Y no porque no existieran otras, pero es la primera que está documentada, la que está conocida, la que hay eh, digamos nos han llegado sus obras y nos ha llegado mucho más presente su influencia. Eh, también lo que sucede con distintos personajes en historia, en este caso mujeres también hombres, lo que fuera, es que a veces se da una conjunción, ¿no? ¿No? En, en, sí. Hay un momento exacto, un lugar exacto, la, la persona logra destacarse por tal situación, le pone empeño y entonces emerge, emerge. Eh, en los tiempos que nosotros vivimos, yo estaba pensando en, en Ni Una Menos, ha sido como un reguero de pólvora, por suerte, en todo el mundo. Entonces, eso está provocando, lentamente, pero lo está provocando, que haya eh, más difusión de la cuestión de los derechos. Empezamos por el tema de las mujeres, pero también ya es abarcativo a los géneros. ¿No es cierto? Totalmente, ¿Eh? sí. Entonces ya lo empezás a ver en, en películas, en superproducciones de Netflix o de Paramount. Y de mismo de fuera. Disney, por ejemplo. Está de de Disney. Disney, que empieza a amanecer un cambio de, como yo ayer estaba pensando, es decir, eh, lo que hablamos todos los días, primero tenés que romper lo establecido y construir una cosa nueva, de construcción y construcción. Exactamente. Y este, y entonces me, me parece que todas estas mujeres que van apareciendo, al final de cuentas, yo para mí, porque este, me parece que es así, le hacen un favor a toda la humanidad, no solamente las mujeres. Exactamente, sí, porque son, a ver, son pensadoras. De hecho, a ver, podríamos decir, no, no todas y, y obviamente por una cuestión de contextos, no todas ni se autodenominan ni se consideran feministas incluso no, no todas específicamente trabajan o hablan del tema, eh, pero sin embargo eh, sus aportes obviamente son para toda la humanidad porque forman parte del pensamiento universal y al mismo tiempo eh, presentan como esta situacionalidad. Imagínate que en, en la época de hipatía, como para tomar como una, una referencia, por supuesto que prácticamente ninguna mujer podía dedicarse ni, ni estaba bien visto ¿no? en su sociedad, que se dedicaran al conocimiento, a la ciencia, a la filosofía, a la matemática. Bueno, y Patia era matemática, astrónoma, filósofa, e incluso tuvo que renunciar, eh, eh, si se quiere, incluso al, al matrimonio para bueno, poder dedicarse a su vida, a, a la investigación, al estudio teórico, claro. lo cual obviamente le, le llevó eh, consecuencias importantes respecto de, de su vida personal y y complicaciones. Y habrá hecho un montón de amigos. Bueno. Siendo irónico. Obviamente, ¿no? Es, eh, de hecho, es considerada, te, te cuento, pero es como una de las precursoras de, de la idea de las eh, del heliocentrismo, ¿no? Ah, mira. Sí, y de la, de la idea del bueno de que la Tierra gira alrededor del Sol, o bueno, se traslada alrededor del Sol. Incluso el tema de, de, de las órbitas también, eh, ella lo ponía en cuestión, eh, con esta cuestión de lo elíptico, también aparece en, en, en su obra, ¿no? O sea, era alguien que, de hecho, aportó mucho a la cultura. Y tuvo un final, de, y, y te comento sí. esto de los pocos amigos, ¿no? Tuvo un final bastante trágico. ¿Qué le pasó? Eh, y la mataron. La mataron. pero ¿Por qué, por qué la matan o por qué se, se plantea que, que la matan? Bueno, eh, básicamente en ese periodo, ¿no? en plena a ver, eh, adopción del cristianismo como religión oficial del, del Imperio Romano y persecución al paganismo, no bueno, justamente ella era considerada una pensadora pagana, eh, era, no, no, era, no era cristiana, y... Una libre pensadora. Era, una libre pensadora era, <risa> era platónica, era neoplatónica, estudiaba en la escuela, va, eh, estudiaba en la escuela neoplatónica y era considerada justamente una hereje, ¿no? Por lo tanto fue eh, dicen que fue asesinada por una turba de, de, de cristianos. ¿no? Sí, lo, una, una locura. ¿no? Si no, uno no, lo dice, uno dice es una locura. Y yo lo aprendí alguna vez del poeta este, judío eh, Primo Levi, mm. que él estuvo en los campos de concentración y él dijo, discúlpame, bueno, sí. no están endemoniados, sí. no están locos, porque cuando se hacen esas cosas eh, el, el que hace esas cosas la estuvo pensando antes de hacerla Es el ser humano que tiene una parte oscura horrible, mm. ¿no es cierto? Y que eh, esa parte oscura luego sale del negro y empieza a transitar las escalas de grises hasta que llega al blanco. Pero hay mucho recorrido. Pues él, en lo que vemos... Empezamos con estas mujeres que se destacan y que pagan un alto costo, eso sigue hasta acá a la vuelta de la esquina en lo que es tiempos históricos y en este momento en el que hay difusión del, del, del feminismo también se quejan, por ejemplo te llama la atención, te dice no es lo mismo ser una neoyorquina feminista, una parisina feminista que ser una mujer marrón de América o ser una negra. Entonces, la escala de la oscuridad, como vos viste, la escala de grises empieza a aparecer. Como Totalmente. diciendo, no está todo resuelto porque las chicas europeas se quejen, lo bien que hacen, pero hay gente que está peor que ellas. Totalmente, sí, sí. Yo quería hacer esa escala también, como diciendo, abramos todo el paño, mostremos todo lo que está pasando. Por supuesto, ¿no? Además hay, digamos, eh... Más allá de la cuestión de la desigualdad del hecho de ser mujer o de ser de otra sexualidad disidente, eh, hay otras desigualdades que, que no y se La atraviesan. cuestión de clase. La cuestión de mal. clase, la cuestión racial, Racista, claro. ¿no? Eh, que están también muy marcadas. Uh -huh. La xenofobia y otro tipo de discriminaciones y desigualdades que obviamente hacen que, como vos decís, tampoco sea lo mismo y ser mujer en blanca no sé, propietaria no sé, trabajadora en New York que, eh, O porteña, o, viviendo en O zona porteña norte, en zona norte que... Contra alguien que está trabajando la tierra en, un, en una chacra viviendo de lo que puede siendo cabeza de familia pero bueno, eso lo quería to to este, tomar y tocar como un detalle no, pero, te, sigo, te pero, sigo escuchando pero está perfecto, porque también es una manera de, de, de, comp de comprender la complejidad de la, de la realidad que, que nos circunda claro. ¿no? me, me, parece, me parece fundamental entender eso porque incluso eh, obviamente la, la, la cuestión de, del feminismo es vivida y tomada en diferentes contextos de diferente manera entonces está bueno traerlo a cuenta ¿no? claro. quería mirá, leer sí sí con acá, el libro porque así no te interrumpo más eh, como para darles un, un buen panorama de, de la tesis de, de la autora incluso eh, que es leer como el, el epílogo Lo, leo acerco acá y digo las mujeres dice desafiaron la condición de inferiores, incapaces o dependientes a que las destinaba su esencia femenina. Eligieron la literatura, la ciencia y la filosofía para expresarse. Incluso en los periodos más adversos por la censura pública, algunas de ellas teorizaron en diarios íntimos o epístolas. Muchas veces se les prohibió el uso de la palabra y de la pluma, o simplemente fueron asesinadas por proseguir sus investigaciones. Durante largos periodos no les fue permitido firmar con nombre propio sus textos, para no deshonrar a sus familias figurando su obra como de autor anónimo. Superada la etapa del anonimato forzado, la mayoría firmaba con su inicial y su apellido paterno marital, o un seudónimo masculino, desdibujándose así su autoría. Lo cierto es que la mayoría de las filósofas tuvo que esperar hasta el siglo XX para que sus obras fueran rescatadas del olvido. Las mujeres llevaron a cabo un debate interesante respecto de la no sexualización del alma. Desde la antigüedad, la mayoría de los filósofos varones ...sostuvo una concepción dualista del ser humano... ...es decir, en términos de cuerpo y alma unidos... ...pero separados o separables. Ellos sostuvieron que la carne o cuerpo material... ...limitaba al alma o la razón. Y como los cuerpos de las mujeres... ...sufren procesos que no controlan... ...menstruación, embarazo, lactancia... ...no alcanzan la perfección. Son materia imperfecta... ...haciéndolas por esto más débiles, fofas y frágiles. Sin embargo, ellas siempre entendieron el alma o razón como asexuada y al cuerpo como portador de las marcas del sexo, de la raza u otras. Es decir, que un mismo argumento les valió para desmontar la jerarquización de los sexos y de las razas impuesto al pensamiento a lo largo de los siglos. Dice, por eso para conocer las ideas, obra y aportes de estas mujeres, bueno, ellas lo pensaron antes, reúne una colección de 22 filósofas en 18 capítulos que desde la antigüedad hasta nuestros días Contribuyen al pensamiento y al progreso de la sociedad. ¿no? Muy digo muy, muy claro el epílogo, como para, para contextualizar. Pero fíjate cómo, a ver, hay algo, un, una, una idea que está de base y que ella la, lo plantea acá como esa concepción dualista de, del ser humano. ¿no? Esta cuestión de separar el cuerpo y el alma y esta cuestión de poner en el alma ¿no? lo, lo esencial o lo más fundamental o lo más elevado del hombre ¿no? y poner del lado del alma y del lado de la razón bueno, al género masculino por sobre el, femenino, el género femenino que queda como anclado en el cuerpo ese, ese tópico si uno lo, lo revisa en, en la historia de la filosofía lo encuentra prácticamente en casi todos los autores desde la, desde la antigüedad hasta la, a ver, hasta la época contemporánea más allá de que incluso algunos filósofos siguen repitiendo como ese esquema o esa, esa concepción ¿no? de, del ser humano. Pero si uno va, a ver, en, en los clásicos de la filosofía, en, en Aristóteles está muy claro, digo, cuando él plantea a, a la mujer, eh, digamos, como una especie de intermedio ¿no? entre el, el hombre y el esclavo, ¿no? Casi más de, de rasgos de la animalidad. Y esa idea de, de asociar a la, a la mujer con lo animal, justamente y, y, y ponerle digamos, toda una serie de categorías que tiene que ver con lo corporal, con lo material, con lo, lo imperfecto. Ella habla bueno, de estos procesos, ¿no? la menstruación, el embarazo, la lactancia, eh, apelar a la debilidad física, apelar a lo, a lo emocional como algo negativo, no o, o, o esta idea de que las mujeres son más sensibles Y por tanto son más emocionales y por tanto no son tan racionales, ¿no? Es la marca que ha hecho que históricamente o desde el pensamiento, justamente la, la mujer haya sido definida como lo otro del hombre, que es lo que plantea eh, Simón de Beauvoir, ¿no? En ese, ese libro casi en Biblia, por decirlo así, de, del pensamiento feminista de, de la segunda ola, que es el segundo sexo, ¿no? que está publicado en, en 1949 y justamente tiene una, ver, una definición que, que es clásica y que es clásica ahora, ¿no? Y que le he dedicado una de las notas del diario, que es esto de no se nace mujer si no se llega a serlo, ¿no? Y que ser mujer no es un destino biológico, no es un destino social ni, econ, ni económico, sino que es justamente una construcción de la cultura, ¿no? que está impuesta y que por supuesto que hay que repensar y, y, y redefinir. ¿no? Y me parece importante también traer a estas autoras eh, porque lamentablemente mucha gente cree hoy que el feminismo es algo que nació ayer, que es, nació hace un par de años, ¿no? sí. que es una moda, que es sí. una de las cosas más patéticas que se pueden decir, ¿no? más denigrante decir no, el, el feminismo es una moda. Y esa gente evidentemente no leyó, eh, por ejemplo, que en 1792, eh, tres años después de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la, del Ciudadano, eh, Mary wolfenskraft publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer, justamente diciendo, bueno, leímos la Declaración del Derecho qué, del Hombre qué bueno y que solo, está, dice. está muy buena, pero está hablando no del hombre universal, sino que está hablando del hombre varón en particular, porque la realidad de las mujeres es otra. ¿no? Y eso estamos hablando de 1792, justamente ¿no? tomando la, las ideas de, de la ilustración francesa y la idea de igualdad, de libertad, de, de fraternidad. ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las mujeres que todavía vi, viven o vivían eh, ancladas en una sociedad donde eh, estaban destinadas a bueno, las tareas domésticas, a ser amas de casa, a ser... Eh, creadoras y a no tener otra posibilidad que eh, bueno ser esposas de, de, de algún burgués o eh, de alguien que las, que las mantenga ¿no? entonces ella escribe esa obra justamente eh, bueno criticando por supuesto la, la concepción de la mujer y además planteando como una crítica a la educación que se le da a las mujeres porque también fue muy importante en, en, en la pedagogía ¿no? como a las mujeres justamente desde ...que nacían, se las educaba para ser buenas sirvientas... ...buenas amas de casa, ¿no? Mientras que a los hombres sí se les daba acceso al conocimiento... ...la cultura, la ciencia y se le daba lugar en, en la política, ¿no? Eh, bueno, fue una pensadora muy transgresora eh, para, para su época. Eh, un dato de color, es la madre de Mary Shelley... ...que es la que escribe Frankenstein. Ah, mira. Sí, exactamente. Que obviamente después también tuvo una, una vida personal o fuera de, de los cánones de la época, como muchos de estas filósofas, que obviamente, si pensaban distinto en un mundo que, que pensaba de una forma uniforme, también su vida iba a, cor, a correr por otros carriles, ¿no? Claro, iba a tener complicaciones. Iba a tener complicaciones. Le iban a pasar cosas. Le iban a pasar cosas, ¿no? <risas> le, le, obviamente, no no iban a tener la vida normal de, de una mujer casada, eh, mm. Inclusive vos fíjate que hoy está, mientras sí. él hablaba, porque yo además, primero lo escucho, para que diga, no, este este está pensando cualquier cosa mientras yo hablo y no me da ni, ni, ni bola. A ver, ahí está. Jamás, no jamás pensaría eso. Eh, cuando nosotros relatamos sobre las heroínas de la, de la guerra de emancipación, de la revolución, acá sí. de, en Uruguay, en Argentina, en Chile y demás aparecen algunas mujeres, como algo excepcional. Y yo digo que en ese, en ese mostrar a la mujer americana revolucionaria como algunos personajes excepcionales, y estás bordeando, seguís bordeando ese camino de refrendar como que es excepcional que la mujer sea una, sea una heroína americana, ¿Entendés lo que estoy sí, diciendo? Totalmente, sí, Porque, totalmente. Porque sí. al menos eh, en lo que se refiere a, a la historia del pueblo oriental, para nosotros cuando se hace el éxodo, lo hacen familias. O sea, estás hablando de que ahí hay miles de mujeres arriesgándose. O el éxodo del pueblo jujeño, claro. también miles de mujeres. Entonces eh, me parece que no sé cómo hacerlo... Pero habría que plantear el, lo que vas a contar de una forma que, que muestres que la mujer americana, la mujer argentina, la mujer que estaba luchando por su independencia, que no era la excepción en algunos personajes, que todas estaban luchando por la revolución, que todas, muchas perdieron la vida, mucha más de la que se conoce. Totalmente. Sí, digo sí. yo porque digo se muestra como, como cosas excepcionales. Yo digo, mmm, no sé, quizás es obvio que reconozco la mejor de las intenciones, yo no estoy ahí, pero digo, ¿por qué no hilamos un poco más fino con eso? Quizás, eh, bueno, es parte del, del camino que hay que seguir construyendo. ¿Pero te parece muy loco lo que estoy diciendo? No, no, no, me, me parece, de hecho, es una, una crítica interesante porque justamente apunta a, a, y... seguir, a seguir construyendo claro. y a... Incluso también, no es una crítica, ¿eh? yo digo que sí, sí, sí, es está algo. bien mostrar a esas personas, pero digo, porque no es que es una crítica, es, no, sumar, es sumar, tratar de sumar todas las historias posibles para mostrar que habían miles de mujeres que se habían jugado la vida por la independencia. Totalmente, sí, quizás, a ver, eh, es algo que tiene también que ver con nuestra forma de, a ver, de concebir la historia y de pensar, ¿no? Esto de estar siempre sí. buscando... Al prócer, ¿no? Al, al, al prócer o al referente. Sí. Entonces, porque como que creo que, que apunta también a eso. Muchas veces se, se puntualiza o se individualiza cosas que son procesos colectivos y nosotros nos quedamos con la persona, el individuo, ¿no? Claro. El, luchó el, la, el la solo. El luchó él. Uy, sí, él hizo barba. esto, él hizo el otro. Y se borra toda la figura colectiva. ¿Y cuántos habían es, del otro? Y habían como 14.000, pero estaba él que contra 14.000. ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, no, y, y es muy interesante lo que decís. Creo que también por eso digo, también se aplica a, a, a, a los varones y se aplica como a esta visión de la historia que, que tenemos nosotros eh, o, o que tenemos Occidente, ¿no? Eh, no nosotros Argentina, pasa... En, en toda, América. Cual, en, en toda Ay, América, se está reviendo ¿no? todo eso. Eh, esta cuestión de, de pensar la historia como grandes héroes no que, que llevan sus común. batallas y sus epopeyas, pero que se desdibuja lo, lo colectivo. Y, a, hay un montón de y aparte, por lo común, son todos apellidos, que son todos blancos, son todos europeos. Es decir, este se ve que el, los pueblos originarios estaban re cómodos es decir, con lo que les pasaba que los negros africanos estaban chochos, decían, no, que siga España. Así, porque los de, en, la, en los libros lo único que vos ves son apellidos hispanos y gente blanca sí, sí, no, europea. Yo, yo digo, pero eh, me parece que falta. Falta, falta, muy, bueno, falta muchísimo. Sí, También sí, está atado sí, al, al a los registros históricos, sí ¿no? porque sí. eran los que leían, eran los que podían publicar. Lo, el, del resto de las personas por lo común se cree o se entiende de que eran analfabetos o que estaban sí y hay, y hay una cuestión porque justamente al, al, al no tener ese acceso quedan como fuera del fuera del, del registro del, histórico registro, fuera de, de, de la fuente lo mismo un poco es lo que ya también, no te interrumpo más no no está bien es lo mismo un poco que, que, que plantea la autora trayendo obviamente a estas figuras que han han por suerte quedado su, sus testimonios en, en la historia, pero ¿cuántas otras filósofas, eh, no sabemos nada de ellas, o han quedado en el margen o han quedado olvidadas? Piensen eh, que como plantea ya en el texto, no muchas veces asesinadas eh, durante la época medieval, también en, en la modernidad, es, tuvieron que esconder su nombre o escribir para para algún varón que sí se, se reconozca, ¿no? Sus ideas, ¿no? Para poder... Entonces es realmente una situación de opresión que tiene una base filosófica, ¿no? Y, y por eso también lo traemos, porque tiene que ver con una visión del ser humano y de la mujer que obviamente se ha desarmado gracias a las mujeres que justamente salieron a cuestionarse, ¿no? Esa visión tan arraigada de, de, del hombre y la mujer que... que que ha desarrollado la, la sociedad patriarcal en, en la que hemos sido todos criados y los cuales forman nuestra tradición y nuestra cultura, sí. y nos llena todavía de límites, ¿no? pero que justamente han salido a, a cuestionar y a repensar su lugar en, en la historia y han luchado por sus derechos. ¿no? Ahí, bueno, nombré a, a, a Simón de Beauvoir, otra que aparece con mucho desarrollo y que, de hecho... Es una de las especialidades de la autora de Judith Butler, ¿no? que es una filósofa norteamericana que eh, todavía está viva, sigue escribiendo, sigue produciendo, ¿no? que eh, fue una de las pioneras y, una, y es una de las grandes referentes de los estudios de género, ¿no? justamente, y la que planteó la, la cuestión de, del género como algo performativo, como una construcción social, ¿no? Eh, discutiendo con todos los esencialismos posibles de la figura de, del varón y, la, y de la mujer. ¿no? Eh, o Paul Preciado también, eh, que es un que realiza un filósofo trans, que también trabaja con la, la cuestión del de género. Eh, obviamente, y no solo de modo teórico, sino a, a, a nivel de, de su propia vida, y cómo eso es transformador. Y que justamente bueno forman parte de todo ese grupo de filósofas y disidencias que... Eh, de alguna manera nos lleva a repensar justamente nuestra visión del ser humano y a romper esos esencialismos idealistas que creemos de que el, el hombre es de una manera, la mujer es de otra y que nada puede decirse o nada puede salirse de los moldes. Ellas vienen a romper el molde, vienen a desarmarnos la cabeza, a desarmar la sociedad, si se quiere a, a deconstruir el, el mundo en el que vivimos porque todo nace como es la filosofía de la pregunta, del cuestionamiento y de darse cuenta que hay muchas cosas que no funcionan y que hay muchas mujeres que siguen siendo el día de hoy, 3 de junio del 2022, oprimidas, eh, vulneradas, agredidas, violentadas y asesinadas. ¿no? Entonces quería traerlo como referencia y como una recomendación. ¿Me puedo volver a mostrar el libro? Espera, espera, que te vamos, cam cambiamos vamos, la cámara. Te cambiamos cámara. Ahí se ve perfecto. Ahí está, en el centro ponelo. Ahí, Ahí está. está. Perfecto se ve. Le recomiendo a cualquiera que quiera interiorizarse justamente en el tema y comenzar a, a de alguna manera, descubrir cierta historia prohibida. ¿Y cómo llegó ese libro a tus manos? C digamos, ¿cómo, cómo alguien, ¿alguien te lo comentó? Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llega el libro ese hasta vos? Qué buena pregunta. Sí, me matas con la pregunta, ¿eh? Porque estoy pensando cómo, cómo llegó el libro a mí. Andás Yo, a, a ver, al... andas a ver, andas a ver qué pasó y, no, y está pensando en qué lío se va a meter cuando conteste. No, eh, a ver, la, la autora es muy muy reconocida, digo, es muy muy reconocida en, en, en Argentina y, y en, en Latinoamérica por, por los estudios de género. Específicamente, el libro tiene un, un par de años. Creo yo, así, al, al, a, a lo bruto voy a decirlo, uh -huh. eh, estaba mirando la biblioteca y, y lo vi, y, y vi la autora y, y me, me llamó la, la atención, me, me atrajo, ¿no? Pero bueno, en Argentina... El título está sí. bueno, está bueno, ellas lo pensaron antes. Exactamente, ¿no? Pero, eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, hay muchas pensadoras en, en Argentina que justamente trabajan lo, los temas de, de, del feminismo y que lo vienen trabajando desde los 70, de los 80 eh, por ejemplo Diana Mafía, que también es una, una referente de, de, del feminismo bueno, fue profesora mía en, en la facultad ah, mira qué suerte sí. eh, participó de los debates eh, sobre el derecho al aborto así que está también su intervención ah. ahí ¿no? que también es una gran referente y bueno, hay, hay una gran cantidad hoy, hoy en día, por suerte es un tema que se ha abierto Sé que hace unos años, por ejemplo, en, en la Facultad de Filosofía y Letras, lograron abrir una, una cátedra de, de filosofía eh, feminista y filosofía de género. O sea que cuando yo estudiaba, era todavía impensado. ¿no? Entonces tiene que ver con todo un cambio y un proceso de, de, de transformación cultural que, que, que se va produciendo. Uh -huh. eh, Así que bueno, un poco es eso, cómo yo a mis manos, y bueno, in investigando, buscando, queriendo, queriendo saber más, ¿no? Y bueno, nosotros hasta acá llegamos, eh, y también siempre te proponemos, a vos que, que nos estás mirando, es decir, que también indagues, eh, y lo repetimos una y otra vez, y qué pesado, qué denso. Nosotros actuamos como un disparador. Eh, tené, él tiene su, su subjetividad, yo tengo la mía Para nosotros eso es, eso es lo normal, esa es la vida Y eso es Vo lo sano ¿no? Eso es lo sano, es decir, vos tenés la tuya y Lo que intentamos es que vos pienses, no que estés de acuerdo con nosotros No, En ningún momento te estamos pidiendo que estés de acuerdo con nosotros Estamos pidiendo que por las cosas que nos suceden en la vida Sí, porque si estuviéramos rápidamente de acuerdo, quiere decir que estaríamos evolucionando en otra cosa, pero la vida que llevamos tiene complejidades por donde la veas. Entonces lo que necesitamos es creatividad. ¿Cómo animas la creatividad? Pensando, que te animes a pensar, lo que sea. Necesariamente, vos no tenés que estar de acuerdo con tu profesor, no tenés que estar de acuerdo con tu jefe en tu trabajo, no tenés que estar de acuerdo con tu líder político, no tenés que estar de acuerdo. Vos tenés que pensar. Hay algunos que dicen, como si fuera una mala palabra, ese es un libre pensador, esa es una libre pensadora. Y yo digo, ¿y entonces vos qué sos? Si no sos libre, estamos hablando que sos una pensadora presa o un pensador preso, ¿no? Porque no hay mucho más. Si no hay libertad, ¿qué hay? ¿No? Cuando hablan de libre pensador que me tienen un poco podrido con con la ese frase. tema, con la frase porque sí, se dice sí. hasta dentro del ámbito de los que se supone que son nacionales y populares. Te dicen, ese es un libre pensador, como diciendo, no piensa como nuestro grupete que tenemos acá. Ajá. Y es un problema. Que tengan un buen fin de semana, que lo pasen en familia, más allá de todo lo que se habla, lo importante son los afectos. En el fondo, toda la filosofía empieza a hablar de problemas, porque hay afectos quebrados. Entonces... Ese es, el, ese es el punto. Alguien que se, se, se siente no querido. O no querida. Entonces, ahí empieza a pensar, che, ¿qué está pasando conmigo? Gente, anden bien. Eh, cierra el programa El Amigo Lucas Sens. Bueno, muchas gracias. Plano. Muchas gracias por, por estar ahí, por el aguante siempre. A queridos, queridas seguidores de La Hora de Urlingam, nos veremos la próxima. Y me gustó eso último que, que dijiste, la filosofía nace... O diríamos no eh, cuando decimos no a lo que estamos viviendo a lo que nos está pasando hay algo que nos choca hay algo que no nos cierra bueno, acá tuvimos varios ejemplos históricos de personas y de mujeres que dijeron que no a la realidad que estaban viviendo la analizaron en profundidad y se animaron a proponer otro pensamiento diferente así que bueno, nos vemos la próxima hasta luego, chao